Vamos a proceder a instalar el sistema operativo Ubuntu Server en una máquina virtual creada con VirtualBox. Vamos a utilizar la versión Ubuntu Server 22.04. Partiremos de una máquina virtual que ya tenemos creada. Esta máquina posee las siguientes características. Memoria RAM 2048 MB. Disco duro de 20 GB de capacidad. Y la máquina virtual posee una tarjeta de red configurada en modo NAT. Si necesitas ver el procedimiento que se debe de seguir para crear esta máquina virtual, puedes hacerlo pulsando el enlace que aparece en la esquina superior derecha. Para poder realizar la instalación de este sistema operativo, es necesario que tengamos descargado en nuestro equipo el fichero que contiene la imagen ISO del instalador de Ubuntu Server. Este fichero lo puedes descargar de forma gratuita desde la página web de Ubuntu. Para instalar el sistema operativo, necesitamos que... Al arrancar la máquina, se inicie el instalador o la imagen que contienen los ficheros de instalación del sistema operativo. Para ello, seleccionamos el enlace con el texto Unidad Óptica. Elegimos la opción Seleccionar un archivo de disco. Buscamos en nuestro equipo el fichero ISO que nos hemos descargado de la página oficial de Ubuntu. Al encontrarlo, lo seleccionamos y pulsamos el botón con el texto Abrir. Al hacer esto hemos conseguido que dentro de la unidad óptica virtual se encuentre introducida la imagen ISO que contienen los ficheros de instalación del sistema operativo. Continuamos pulsando el icono con el texto iniciar que aparece en la parte superior. Pulsamos el botón izquierdo del ratón sobre la pantalla de la máquina virtual. Vemos que nos aparece un mensaje avisándonos de que a partir de este momento si pulsamos el botón capturar, el teclado y el ratón, pasan a ser de la máquina virtual vemos que se ha iniciado el instalador del sistema operativo y observamos que es un instalador en modo texto no posee una interfaz gráfica por lo tanto debemos de utilizar los cursores para situarnos por las distintas opciones debemos de pulsar la tecla del espacio para activar o desactivar una opción y pulsaremos la tecla intro para seleccionar una opción al iniciarse el instalador, vemos que nos aparecen dos opciones. La primera, Try or Install Ubuntu Server, nos sirve para probar o instalar el sistema operativo Ubuntu Server. La segunda opción, Test Memory, sirve para hacer un chequeo de la memoria RAM de la máquina. Utilizando los cursores, vamos a situarnos en la primera opción y para acceder a ella pulsamos la tecla Intro. Una vez que se ha iniciado la instalación, lo primero que vamos a seleccionar es el idioma. Utilizando los cursores, nos desplazamos hasta el idioma español y pulsamos la tecla Intro. En el siguiente paso se nos informa de que existe una versión nueva del instalador y se nos pregunta si queremos utilizarlo. Vamos a seleccionar la opción Actualizar al instalador nuevo y pulsamos la tecla Intro. Al realizar esta acción, veremos cómo se descarga y actualiza la nueva versión del instalador. Ahora vamos a configurar el teclado, pero observamos que el idioma en el cual aparece la pantalla es el idioma de inglés. Si queremos que aparezca en español, tenemos que retroceder, pulsamos la acción Back y pulsamos la tecla Intro. Volvemos a seleccionar español y ya vemos cómo el cambio del idioma se ha efectuado. Vamos a configurar el teclado para indicarle que vamos a utilizar el idioma español, para ello nos situamos en donde indica disposición. Pulsamos la tecla intro y buscamos el idioma español y cuando lo encontremos pulsamos la tecla intro. Una vez seleccionado utilizamos los cursores para situarnos en la acción hecho. Pulsamos la tecla intro para continuar. Debemos de continuar indicando qué tipo de instalación queremos realizar. Vamos a dejar la opción que aparece marcada por defecto y pulsamos la tecla Intro. Ahora nos aparece la configuración del adaptador de red. Como la máquina virtual tiene configurado un adaptador de red en modo NAT, vemos que se le ha asignado una dirección IP. Por lo tanto, puede conectarse a internet si durante el proceso de instalación es necesario. No es necesario realizar ningún cambio Pulsamos la tecla intro para continuar. En el caso de que tuviéramos que conectarnos a Internet utilizando un proxy, en este punto de la instalación indicaríamos su dirección. Nosotros no vamos a utilizar ningún proxy, así que podemos continuar pulsando la tecla intro. Ahora se nos muestra la dirección del repositorio que se va a utilizar para descargar el software que necesitemos. No es necesario realizar ningún cambio. Pulsamos la tecla Intro para continuar. Ahora vamos a configurar el disco duro virtual. Vemos que se nos ha reconocido que tenemos un disco duro de 20 GB. Vamos a realizar una configuración personalizada de nuestro disco. Para ello nos situamos en la quinta opción utilizando los cursores. Las seleccionamos pulsando la tecla Espacio. Y utilizando los cursores nos situamos en la opción Hechos y pulsamos la tecla Intro. Vamos a definir las particiones que vamos a crear en el disco duro virtual. Vamos a situarnos en la opción Espacio disponible y vamos a pulsar la tecla Intro. Utilizando los cursores nos situamos en la opción Añadir partición GPT y pulsamos la tecla intro para definir la primera partición. Vamos a crear dos particiones, una partición swap de 4 GB y otra partición de tipo extendida a 4 con una capacidad de 16 GB aproximadamente. Al tener la máquina virtual 2 GB de memoria RAM, necesitamos definir una partición swap del doble de su capacidad, es decir, de 4 GB. Por lo tanto, la primera partición que vamos a definir será una partición de tipo Swap o Área de Intercambio que tendrá una capacidad de 4 GB. Introducimos el valor 4G para indicar que son 4 GB. Utilizando los cursores nos desplazamos al campo Formato y pulsamos la tecla Intro. Seleccionamos Swap. Utilizando los cursores nos situamos en la opción Crear y pulsamos la tecla Intro para terminar de definir la primera partición. Vamos a definir la segunda partición. Para ello, utilizando los cursores, nos situamos en la opción Espacio disponible. Pulsamos la tecla Intro y volvemos a seleccionar la opción Añadir partición GPT. Para esta partición vamos a utilizar todo el espacio disponible que nos queda libre en el disco. Por lo tanto, introducimos el valor máximo que se nos muestra a la altura del campo Size. En el caso de no especificar ningún tamaño, se le asigna el tamaño máximo de espacio disponible en el disco. En este caso, nosotros sí lo hemos especificado. Los campos Formato y mount no vamos a modificarlos. Nos situamos en la opción Crear y pulsamos Intro. Ya hemos terminado de crear las dos particiones. Nos situamos en la opción Hecho, y pulsamos la tecla intro a continuación se nos avisa de que las particiones que hemos definido van a ser formateadas y que los datos que existieran en su interior van a ser eliminados seleccionamos la opción continuar ahora vamos a crear un usuario en el sistema operativo y vamos a definir el nombre del equipo en el primer campo introducimos el nombre completo de la persona a la cual se le va a asignar el usuario que vamos a crear. Voy a introducir el nombre alumno y pulsamos Intro para pasar a definir el nombre del servidor o el nombre del equipo. En el campo El nombre del servidor vamos a introducir el nombre Ubuntu 22. En el campo Elige un nombre de usuario vamos a definir el nombre de usuario o login del usuario. Vamos a introducir el nombre alumno. En el campo Elija una contraseña, vamos a introducir la contraseña que le vamos a asignar al usuario que vamos a crear. Y en el campo Confirme la contraseña, vamos a escribir la misma contraseña que hemos indicado en el campo anterior. Una vez definidos todos los campos, nos situamos en la opción Hecho y pulsamos la tecla Intro. En la siguiente ventana podemos seleccionar si queremos instalar el servicio OpenSSH. Nosotros no lo vamos a utilizar. Por lo tanto, solo tenemos que situarnos en la opción Hecho y pulsar la tecla Intro. En esta ventana se nos muestra un conjunto de aplicaciones que podemos instalar durante este proceso. Si estuviéramos interesados en utilizar alguna de ellas, las seleccionaríamos pulsando la tecla Espacio. Nosotros no necesitamos instalar ninguna de estas aplicaciones, por lo tanto, sin hacer ningún cambio, solo tenemos que seleccionar la opción Hecho. A partir de este momento comienza a instalarse el sistema operativo en el disco duro virtual y además se va a crear el usuario que hemos definido. Debemos de esperar a que termine este proceso. Al terminar el proceso vemos que se nos muestra la opción reiniciar ahora. La seleccionamos utilizando los cursores y pulsando la tecla intro. Observamos que comienzan a detenerse los servicios. Se nos muestra un mensaje indicando que pulsemos intro para expulsar la imagen ISO que tenemos insertada en la unidad óptica virtual y que hemos utilizado durante este proceso de instalación. Al expulsarla, vemos cómo se reinicia el equipo y se procede a arrancar el sistema operativo que hemos instalado en el disco duro virtual. Una vez reiniciado, pulsamos intro para que nos muestre el texto login. Introducimos los datos de acceso del usuario alumno. Accedemos al sistema. Observamos que se trata de un sistema operativo que no tiene interfaz gráfica. Nos muestra el intérprete de comandos para que podamos introducir los comandos que necesitemos utilizar. Debemos de tener en consideración que cuando introduzcamos la contraseña, nos podemos llevar la impresión de que no estamos tecleando nada y sin embargo, sí que se están capturando las teclas que estamos pulsando. Un error común es pensar que no estamos introduciendo la contraseña cuando en realidad sí lo estamos haciendo. Para apagar el equipo, escribimos la orden Power Off y pulsamos Intro. Vemos cómo se comienza a apagar la máquina virtual. Hemos terminado de instalar el sistema operativo Ubuntu Server y además hemos creado al usuario alumno.